Abuelo, a veces se me cae la cuchara A mí también me pasa me, Abuelo, me mojo la ropa en cuando me aprieta y llego tarde al baño <risa> A mí también me pasa A veces lloro Yo también pero lo peor es cuando, es cuando los adultos no me prestan atención. Sé lo que quieres decir, hijo mío, sé lo que quieres decir.